Alumnos de la licenciatura en geología de nuestra universidad nos hablan de la instalación de sismógrafos en la zona conurbada de la capital zacatecana, como parte de un estudio sobre la actividad telúrica en esta zona. Escalona nos invitó a ser parte de un proyecto junto con el doctor Juan Martín, que viene desde Juriquillas, Querétaro, a. El apoyo para instalar cuatro sismógrafos en diferentes puntos de Zacatecas. Uno es en Colinas del Padre, otro en UAS en el siglo XXI, en el edificio de Pudi. El otro es en la minera Contracuña, en Beta Grande, y el último de ellos en extensión UAS de la Prepa 2 y estuvimos apoyando a instalar sismógrafos con junto con la limpieza ahí, este, que quedaran nivelados, este, a que funcionaran correctamente, igual este, ponerlos en un lugar en donde no transite tanta gente para que no haya tanta ruido, interferencia. Y pues en Zacatecas sabemos que no es un lugar en el que se considere con mucha sismicidad, sin embargo ya se han registrado desde antes desde el siglo XVI, sin embargo el doctor considera que es importante poder registrarlos y pues su correcta instalación también nos permite que las lecturas acerca de cualquier información que tengamos pues sean de gran apoyo para futuros, futuras investigaciones. También cabe destacar que somos pioneros en este tipo de investigación que son la instalación de sismógrafos y tanto el registro de ellos aquí en Zacatecas. Hola, mi nombre es David Leonardo Carrillo Sánchez, soy estudiante de Ciencias de la Tierra del programa de Ingeniero Geólogo. Ah, quiero hacerles una breve reseña sobre los equipos que hemos instalado en la zona conurbana de Zacatecas. Eh, son unos sismógrafos este, tipo geófonos, los cuales registran el menor movimiento posible se trabaja mediante una conexión Wi-Fi. se conectan a la luz y utilizamos un software que se llama Swarm 3.20 el cual nos data una gráfica de frecuencia en tiempo y nos informa sobre los movimientos que tenemos constantemente el cual el doctor este escalona los va a estar monitoreando y vamos a estar tomando registros eh, y nosotros iniciamos a partir del 5 de mayo, hicimos la instalación en los diferentes puntos de la ciudad Y a partir de este momento ya estamos monitoreando eh, los movimientos que suceden Tenemos dos tipos de movimientos, uno que es inducido, que es ocasionado por el movimiento de los autos, por los vientos O por alguna detonación de alguna mina cercana Y tenemos el otro movimiento que es natural, que es el que ya data el sismógrafo eh, algo importante que les quiero mencionar es que nosotros somos pioneros, es la primera vez que se instalan estos equipos en la ciudad, entonces pues estamos aprendiendo en conjunto con nuestros asesores y hay algo muy importante que les quiero comentar, eh, ya tuvimos un registro, fue el 14 de mayo a las 7.38 eh, con 28 segundos, este registro apareció en nuestros cuatro equipos que están instalados y al mismo tiempo se registró en el Servicio Sismológico Nacional que está en, el, en la UNAM por el Departamento de Geofísica.